Hola mis campeones, les saluda Gilmar Rusen, sí señor Y hoy con ustedes compartiéndole un video social De unas obras que se hicieron con mucho amor, con mucho cariño Estas donaciones se hicieron con el alma para las familias más necesitadas Entonces acompáñenme y ya les contaré mis campeones, aquí en casita les quiero compartir, ya me quité el tapabocas, se pueden dar cuenta que no he ido al barbero, pero no importa mis campeones, pues con mucho cariño se hicieron esas obras sociales, sembramos mucho amor a las familias más necesitadas chequeamos ropita calzado alimentos, gracias a Jennifer García, Lina Benítez y su esposo, gracias a la vecina Nora, al vecino Daniel Álvarez Gracias a la vecina Julie Lascano, a la vecina Eliana Y a todos los vecinos que han aportado un granito de arena Para sacarles una sonrisa a esas familias Grabamos esta obra social para que usted se inspire a apoyarnos Cualquier cosa que desees donar con el corazón, la recibimos. Mis campeones, también les quiero contar, estas tomas de las obras sociales se hicieron algunas el año pasado y otras ahora en momento de pandemia. Por eso algunas personas tienen tapabocas en unas tomas del video, en otras tomas no hay tapabocas porque no estábamos en pandemia. Entonces quiero resaltar también eso. También les quiero contar, mis campeones, que la canción que está en el fondo del video es titulada Hay que reír del dúo María Steffi. María Steffi están sacando sonrisas con esta canción Hay que reír. Sí, señor, la pueden encontrar en YouTube. Hay que reír de María Steffi. La grabaron con mucho amor, con mucho cariño. Ellas también tienen un bonito mensaje para ustedes, mis campeones. Porque hay que sonreírle a la vida, hay que reír, no hay que llorar. Entonces, al final del video, nos vemos. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el Parque de Baladares en, haciendo la donación de ropa. Por favor, toma aquí. Mira, tenemos de todo lo que han donado, vajillas, bolsa con zapatos, ropa para niños, para damas. Esa es una de las familias las cuales queremos hacer el pequeño detalle con mucho cariño, con mucho amor, Nesimar, estimar nuestra fundación. Ya saben que les saludo a Gilmar Rusen. Mira, con mucho cariño. Y cuéntenos, ¿para quién sería la ropa en especial? Para los niños. Yo, Aquí seguimos vea, seleccionando la ropa, porque pues han llegado familias, han recibido, ya hemos hecho donaciones a otras familias, ahorita vienen más familias, hemos ya la cajita, ¿no? ya, una cajita con ropa, ya se ha un malecín, mira con ropita, de nuestra fundación Minusimar, con mucho cariño, y gracias a Dios obviamente de primero, por todas sus bendiciones. Aquí tenemos una familia, unos amigos, unos vecinos de ellos que necesitan su aporte a nivel de ropa. La señora que vaya está con malita en las rodillas, por eso se va a sentar. ya me contó. Entonces lo único que estamos haciendo es donarle ropita a ellos, a los niños eh, que están con sus padres. Por eso los estoy grabando esos menores. Entonces, mire, ellos necesitan un cochecito así. ¿sí? Ese lo acabaron de comprar, ¿cierto? ¿En cuánto? En 10. En este caso... Lo que van a hacer es que el coche lo transforman así. ¿Por qué? Porque le quitan la parte de la tela y ponen esta cajita y ahí venden sus productos. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo obras de caridad con todo el corazón. Dios los bendiga a todos los que vieron este video y espero su aporte. Gilmar Rusen en el canal de YouTube. Estamos haciendo donaciones, entrega de ropa, de la ropa que ustedes han donado Estoy haciendo eso con mucho cariño, con mucho amor Porque la Biblia nos dice que hay que tener fe en Dios, pero hacer obra Y todas esas personas necesitan de nosotros Que Dios les Dios, bendiga. bendiga, veáis que él, muchas gracias para sus niños grande, te bendiga. Y gracias también a mi amiga Jennifer García que nos hizo donación Estoy aquí recibiendo donaciones de la comunidad de Bello Gracias a mi amiga Lina y a su esposo, a sus hijos, que donaron esta gran cantidad de ropa para el más necesitado. Aquí haciendo una donación de zapatos y ropa para una familia muy hermosa. Este príncipe, su mamá, le está colocando los zapatos. Aquí hay otro príncipe. ¡Hola! y la mamá del príncipe y la señora Jennifer. Con mucho cariño eh, hacemos esta donación. Vamos a también a donar propita, muchas personas dicen graben para saber a qué persona les llega y para que por favor se sigan inspirando apoyarnos con la fundación Miusimar vamos a seguir eh, probando la ropita a los niños también la vecina Eliana se unió a la causa muy contentos porque se unió, donó algunos jeans, un par de zapatos y estamos muy contentos de estar haciendo esa obra social con mucho cariño con mucho amor No se les olvide que todos necesitamos hoy por mí, mañana por ti. Dios les bendiga. Mi y con ustedes. Bueno, mis campeones, les saludo a Gilmar Rusen, aquí haciendo la buena obra social, llevando el reciclaje para hacer obras sociales. Suscríbanse a mi canal Gilmar Rusen. Dios les bendiga, mis campeones. Chao, chao, mis campeones. ¡Uh! los parceros del canal, ya saben que soy Gilmar Rusen, sí señor, mucho cariño con mucho amor para todas esas personas que necesitan, que necesitan un techo, necesitan ropa, necesitan alimentos, medicina, tanto colombianos como venezolanos, cualquier otro país, no importa la nacionalidad, solamente es 1% de lo que se ha hecho, pero es con mucho cariño, con mucho cariño, estamos reciclando para poder hacer obras sociales, Dios los bendiga, Gilmar Rusen, suscríbete al canal. Gente, aquí en el parque del barrio, aquí en Baladares, y señor, mire, aquí haciendo la obra social de limpiar el parque con las vecinas, con la comunidad, dejando el parque aquí de Baladares bien limpiecito. Y aquí ya seguimos haciendo la obra, que muchos dirán, ¿y para qué enfocan esa buena obra? Para que incentivemos a los demás vecinos, a la comunidad, al tener el parque limpio. Dios les bendiga, y el Rusa. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Estefanía del dúo Mariscefi y, y este saludo es para todos ustedes, para decirles que no nos rindamos, que juntos podemos, que nunca debemos dudar de la voluntad de Dios, porque siempre tenemos algo que alcanzar. Hola, soy María de Mariscefi y, y estoy aquí para recordarte que los sueños son la fuerza de nuestros deseos y esta vida donde se hace en realidad. Nunca pares de soñar. Para aquellos que ya no quieren vivir, la solución no es dejar de existir. Para aquellos que no quieren continuar y deciden a sus sueños renunciar. Hay una esperanza, el perdón es amor, Todo lograremos si confiamos en Dios. Hay una esperanza. El perdón es amor. Todo lograremos abriendo el corazón. Hay que reír, hay que reír. No hay que llorar, hay que llorar. Hay que vivir sin mirar atrás. Mario, muchas gracias. Chao, chao. No olviden que hay que reír y no hay que llorar. Bueno mis campeones, me despido con un fuerte abrazo, Dios les bendiga, los quiero mucho, Gilmar Rusen. Por favor suscríbanse a este canal, abajito dice suscribirse, eso es gratis, darle me gusta es gratis. Apóyanos con un granito de arena, suscribiéndote y dándole me gusta a este video. También puedes llamarnos al 301-610-2155, Gilmar los quiere con el corazón mis campeones. Chao, chao, Dios les bendiga.